Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, si me veis con otra camiseta en el vídeo de después, bueno en este vídeo porque es el mismo vídeo Lo que se grabó otro día diferente, o sea hace dos días y dos días después se está grabando esto porque estoy yo solo Y bueno, eh, para los que venís del canal de idioma no hace falta, pero bueno si alguien viene del miedo aquí Pues en la descripción tienen un, un link que es del canal de Joomak y que tienen el otro vídeo que grabo él, es un vídeo alternativo, por si lo quieren ver, que estaba bastante guapo. Y bueno, pues les dejo con el vídeo. Pues, pues, nada, Flo, vamos a seguir, ¿vale, investigando la isla de Enderman. ¿Qué te parece? Bien, vamos. Vale, eh, sube por aquí. ¿Sí? sí. Sí, chicos, estamos ahora mismo en unas minas, si no me equivoco, son unas minas que hay aquí en plan secreta, oculta, en la isla de Enderman. Recuerden, vale, que hace poco subí un vídeo que se llama Minecraft Misterios sin resolver y es nuestra serie de Minecraft de cosas de cosas creepy. Ah, espérate, espérate Flow, ¿dónde vas? No sé, aquí hay una cosa, pero... Vamos arriba, vale, a ver si, si hay algo nuevo, Flow, en la casa de Enderman. Vamos. En ese vídeo, chicos, en el anterior que, que, sub, que subí al canal, eh, pues bueno, subí con Flow. Y Flow se quedó flipando también porque se vio Enderman, eh, también se vio como un ser extraño detrás de un árbol asomándose. Eh, Flow algo controló eh, lo que es el... ¿Eh? ¿Hay un hueco? ¿Qué? Hay un juego. Sí. Ah, algo controló a Flow, ¿vale? Y eh, Flow, pues terminó en la lava. Y bueno, Flow me ha dicho que él no fue. No, yo no. No, Flow. Vale. Mira, sí, ¿Y qué esto, es? esto qué es? Los cajones, estos Flow, que tú sabes más que. Son cajas. Y ¿Hay algo dentro? ¿Cómo? A ¿Eh? Mira, aquí hay espadas. Hay dos. ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Toma. Chicos, re recuerden que soy un novato, ¿vale? Total. Aquí hay una, a ver, a ver. abre el cofre. Sácala, aquí, sácala, a ver, vale. Con el clic izquierdo, ¿y cómo, cómo es? Yo, uh, vale, vale, lo cojo y me lo equipo, ¿no? Dale sí. da el shift y le das al. Ya está, ya está, ya. A ver, mírate, mírate, tengo una espada, guay, guay, guay, Pues mírate, pues se la roban. ¿Tú crees que son espadas de Enderman? No sé, pero a ver, ¿qué hay aquí? Ahí sí hay algo más. Bueno, bueno, lo bueno no. es que te diga, ¿vale? No de noche, porque mira. yo creo que la acción empieza de noche. ¿Qué pasó? Hay dos camas aquí, nuevas. ¿Y antes había una solamente? Sí, no, no, acuerdo. no había aquí. ¿Seguro? Sí, una negra y otra oh, morada o rosa, sí. ¿eh? ¡Uh, mira todo lo que hay aquí, Flo! Mira todo lo que hay aquí, mira, mira, mira, mira, no, mira okay. el baúl ese. Es verdad, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Bueno, esto para mí... No te lo vaya, pues nos llama una torcha por si hay. Mira, mira, sí, sí, una torcha. Bueno, ya, vale, ya, ya, ya la llevaste, vale, vale. Esto para mí también, bueno, por aquí. Bueno. Yo no voy a comer más nada, que luego me mato. A ver. Me vale, mato, a ver. vámonos. ¿Nos vamos a dar una vueltita por ahí o qué? Vamos. Vamos, vale. Vamos por aquí. Chicos, recuerden que si ven algo extraño, por favor, dejarlo en la caja de comentarios, hey. tanto en mi vídeo como en el vídeo de Flow. Mira. Que Flow subirá este vídeo a su canal. ¿El qué? ¿Qué eso? Es eso? Parece una torta... Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, porque esto no estaba antes. ¿Pero al qué te refieres? ¿A, ¿A esto? ¿Mira todo esto? Esto no estaba antes. A ver... Uh, es verdad, es verdad, es verdad. Esto no estaba. Yo me acuerdo que yo me tiré aquí en el agua y esto no estaba. ¿También? Cementerio, flow, cementerio. ¿Qué dice Sí, chicos, este server eh, está maldito, ¿vale? Está totalmente maldito. Es que incluso cambian las cosas. Entramos, entra, entra, entra tú primero. No pues espérate. ¡Cementerio! Ojo, que, espérate, si pisas aquí se abre, vale, vale, vale, vale, vale. Ojito que aquí tumbas, ¿eh? ¿Qué coño? Adam, Charlie, Ustío. Jeff, Sally, Lisandra, Katarina. ¡Ey, huesos aquí! ¡Mira, mira lo que hay aquí! ¡Son huesos, Flow! ¡Y una flecha! Uy, pues lo acabo de coger... Oye, ¿y, y, y si, no sé, picamos aquí y a lo mejor vemos bro? el cuerpo... Porque mira lo que encontré aquí... ¿El qué? Hueso. de muerde. ¿Voy a abrirlo? A ver... ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Ábrelo! ¿Sí? ¡Hay huesos! ¡Qué coño, hay un montón de huesos! por la cara a ver a ver a ver a ver a ver Espere. pero mira flow esto que es puede ser algo no se sé, me tú que tú sabes mata el huevo abajo hay un cofre ¿eh? no se sé puede romper es que no tengo un pico lo voy a romper con la mano no con esto no se puede o qué no vamos con la mano te ayudo si ¿Sí? a ver si se rompe cuidado que te caes con el hueso con el mira, hueso mira, con hay el hay un hueso cofre. Ay, ay dios que me caigo Ábrelo, ¿Que si abre te abra, te la hora o como si sí, dale tú ¿eh? ¿Hay algo aquí? la pero... dice. ¿Y esto? Mira, me salió un libro ¿Lo cogiste? ¿Sí? sí, me salió como un libro ¿Pero eso para qué? ¿Qué se puede hacer con él? Lo que... Mira, mira, mira Hay cosas escritas ¿Qué? Toma, léelo A ver Dale a clic cojo? derecho ¿Qué derecho? Sí. Vale, dice Advertencia Te encuentras en el cementerio de Enderman todos los fallecidos Enderman, todos los fallecidos aquí son víctimas de esta criatura Soy la única superviviente de la isla Te dejo una coordenada para encontrarme Y me da una coordenada, Flow A ver, déjamelo Dice, advertencia, te encuentras en el cementerio de Enderman Todos los fallecidos Aquí son víctimas de esta criatura Soy la única Vale, vale, vale, vale. a ver eh, Te lo, te lo suelto, la, ¿no? Sí, con la Q, con la Q. No sé por vale, qué. Vale, no y bajando? si rompo aquí, tío, a lo mejor vemos el cuerpo de, de alguien. No sé, rompe. No, sale agua, ¿eh? No sé, tío. Pone unas coordenadas aquí, si ¿sí, vamos. Aquí debajo hay agua entonces, Flow ¿Y por qué hay agua? No sé, puede ser que los cuerpos estén debajo de. ¡Mierda, me caí! ¡Uh! ¿Te caíste? ¿Y ahora? ¡Ay, Dios! ¿Puedes, puedes ir para allá? No rompas la tumba, que no... no. ¿No puedes ir para allá? Vale, vale, vale. ¡Ay, Dios! Vete por el otro lado, vete por el otro lado. ¡No puedo! ya ¿No, ¡No te puedes sumergir? No sé lo que estoy haciendo. Espérate, eh. Claro, claro, sumerge si para si allá. No, no para, para, claro, claro. para allá porque es que. No, no es Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Espérate, porque había otra planta, también Vale, mira, mira la coordenada Mira la coordenada y a ver hasta... Dice... No sé, no... X menos 336 Sí punto 300 está ¿Sí? Y 790000 Y Z Eh... 181, 400 Espérate, espérate ¿Qué? Tío, si... ¿Vamos a dejárselo como estaba Porque... No sé... De, de igual, de vamos, venga, vamos. De, espérate, después espérate. lo arreglamos o algo. Vamos aquí, ¿no? O... No sé, como tú veas. Tú tienes la coordenada, ¿no, Tienes que seguir tú la coordenada y yo te sigo a ti. Vale, vamos a ver lo que hay aquí primero, a ver si... Vale. Pero las coordenadas son por aquí. Pues de una casa, ¿no? ¿no? ¡Ay! ¡Hostia, un crimen! ¡Vámonos, vámonos, ¡Un no! crimen! vámonos! vámonos, vámonos Ay, que explota vamos, vamos. que eso explota ¿verdad? Eso, Sí, eso sí, sí, corre corre Corre, corre, corre, corre Que nos explota Yo, yo creo que, que el creeper es el guardián del cementerio, sí, tío Tiene pues. pinta? Vamos a la coordenada vámonos, directamente Vámonos, vámonos, vámonos A Ay, espérate, espérate Menos 300 Ay, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Vamos Hostia, a ponernos la cruz arriba en la casa. De la casa ¿Qué? El creeper ahí al fondo, tú El creeper está bajando, se está, está yendo al cementerio Vámonos, vámonos Vamos, que la pinta Vamos a subir arriba a la casa Para ver bien las coordenadas Espérate eh, 336 A ver, por aquí se suma Pues vamos por aquí mismo, digo. Vale 20, 20 20. Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos Por aquí creo que estoy siguiendo bien las coordenadas Ok, ok, ok. Lo bueno es que te es diga, ¿vale? Porque por la noche es cuando sí. sale... Ok, ok, ok. Vamos a coger algo por aquí. Recuerden, chicos, que si ven algo, ¿vale? En, en la partida, en este en este servidor maldito, dejadlo en la caja de comentarios. Ver, porque... Ver, sí, porque esto es una locura. A ver cómo vamos? Menos 336, vamos... Vale, vamos. Estamos bien. No yeah, sé, tío. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si esto se pone feo vamos a tener que decirle a más gente que juega con nosotros para que nos ayude. Irra, irra. A Kazuki, o Lowe, o, o Jose... Dime. Mira no para adelante. ¿El qué? no ¡Oh! ¡Uu! ¡Oh! coño! ¡Oh! Una espérate. Iglesia. Espérate, espérate, vamos, pues. vamos. ¿Qué? Sí, es que son estas las a... coordenadas, más o menos. Entramos en la iglesia. Entra, entra tú primero, pues tío, está asustado, me ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Pero te voy a quitar lo de las coordenadas yo, güey? ¿Eh? ¡Ah! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay ahí! en la ventana! ¿Pero quién es? ¿Qué es ese? ¿Killer? ¿Killer Enderman? ¿Killer? ¿Quién coño es Killer Enderman, Flow? Eso que es un... No sé, no sé quién es, que no, un no sé quién es que no, no, no, no. no, no, no. Mira, mira que se va, que se va, que se va, que, se va, que en coño, que coño, que que coño es qué Vámonos, vámonos de aquí. espera, espérate, que que que no, hay que cofre, aquí un un cofre. ¿Dónde, dónde? Aquí. Vamos a darle. Hay dos ¿Qué tiene, tiene ¿Qué tiene, qué ¿Qué ¿Qué pone, que sí, sí, sí, que que que que que que noche Ojo, que sí de noche, eh. Ojo que que sí noche, noche que que Espérate, espérate, vamos a que que que que que ese tú que que que que que que que que que que que Dice: Hola, soy Hola, el cura Pascual. Espera, espérate, espérate. Espérate. Léelo, léelo, léelo. Hola, soy el cura Pascual. Si están leyendo esto, significa que estás vivo. Esto es una advertencia. Lo único que te pido es que te vayas de la isla. Este sitio está maldito. Todo, todos los jugadores que entran a esta isla mueren. Pero cuidado: no solamente. No solamente. Aquí y... hay, Espérate, porque creo que es una segunda parte o algo. Espérate, toma Vale, mueren en el juego. Si sí, se mueren en el juego. No solamente mueren. En sino vida vida. en la vida real. Es decir, no solamente mueren en el juego, sino en la vida real. Y una coordenada, viste Flow? Otra coordenada. Toma, toma, toma. toma. Yo lo abrí, no sé, ni lo vi. Pero, espérate, Flow, que esto, este, este, este sentido está maldito. Me está, nos está diciendo que la gente no solamente, es decir, que no es que no es que solamente muera nuestros personajes, que morimos en la vida si nos matan. ¿Estás entendiendo algo? Sí, no, la verdad que no. Estoy, es que estoy flipando. ¿Cómo va a ser eso, tú? No entiendo nada. Pero... ¿Tú lo estás leyendo? Léelo, ¿no? Sí, sí, sí, léelo. sí, es que lo estaba leyendo ahora. Y pero claro, el personaje que estaba aquí, que era el cura, ¿o qué coño es ese? No sé, eh, se llama Kill Enderman o algo de eso. Sí, no sí Killer Enderman era, creo. Sí, ¿Killer? ¿Estás por ahí? Pues ya se fue. Se piró, tú, se piró, se piró, se piró. ¿Vamos a la siguiente coordenada? Vale, espérate, espérate, espérate, No, aquí no habrá. Vale, vale, vale. Sitúate, sitúate. Ah, espera, espera, espera, espera. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Escuchaste, el... ¿Escuchaste eso? No. Escuché un ruido, ¿eh? Como si fuera una música. ¿Lol? No sé, no sé. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Zombie, zombie! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! muere muere muere muere con con la espada! le con la mano! No Vale, vale, vale, después si querer. ¡Ay, Dios, que muero! No, no, no, no, no, no. ¡Hostia! ¡Hostia! Tiquita, ¿Te quita hostia y me dieron, no? Toma. Vamos a poner, a por él. ¡Detrás, chicos! ¡A uno, detrás! Uh. ¡No, que me mata! ¡Muere, Pero muere! Sí, ¿eh? Pero, sí. Chicos, eh. Bueno, mirad, chicos, que hay un creeper ahí fuera, vale, la cosa. Es que eh, tuvimos que entrar otra vez, ¿vale? A la iglesia porque vino un ejército de zombies de creeper y bueno, estamos yo y Flow aquí sí. y hemos perdido las cosas, ¿vale? No sé por qué, Flow. Eh, no eso es que normal, aquí. que perdamos las cosas así por la cara. No, no, no, es que por eso te De repente, complicado. chicos, perdimos todo, ¿vale? Es decir estamos en la iglesia y. ¡Hostia, mira por a la esa... ventana! La ventana ¿Qué? verde, la hay. Sí, un sí, creeper. es un creeper, es un creeper. Dios, se camufla, vamos al siguiente coordenado o qué? Vamos, vamos, vamos, vamos. No, si me el libro. ¿Y ahora? Vamos a explorar por ahí o no sé. Por, venga, pues te sigo, venga. ¿No te acuerdas de la coordenada de nada? No, no, no. Uh, uh, uh, no pues. detrás o lo que sea. Espérate. Vale, yo te sigo, eh. Yo te sigo, Flow. Tú no, tranquilo, eh. Yo, no sé Hostia, qué un, arquero, hey, no, un arquero, ¿no, un alquero, arquero, Flow. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Que no sé dónde estoy yendo, la verdad. Vale, vale, vale, lo maté, lo maté, lo maté Vale Ey, ey, ey, ey. Yo mamé ¿Dónde está? Todo está en, vi, en creo, en ¿Dónde está tu Otra Flo? ¿Dónde está, Flo? Vale estoy aquí, vale, aquí vale, mira, vale. mira esto, mira esto Y un zorro aquí Vale, ¿me puedo comer zorro? Es que necesito de energía sí, sí, O zeta Cómete al pato La este se... ¿Las setas valen también? No ¿No? Cómete a este Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Toma, toma Vale, voy, voy, voy, voy. Toma, un pollo Aquí, aquí, aquí Chucho, yo, yo, que el zorro mató al pato, ¿tú? Sí, toma, toma esto Espérate, espérate, voy a por el pollo Chayo, ¿pero que tenemos una cueva aquí o no sé lo que es esto? A ver, a ver, a ver, a ver espérate, espérate ¿Estás pensando en comer? Es que, es que necesito, a ver, ¿esto qué es? No sé, aquí pone cueva. cueva Pone cueva, ¿y cómo se entra aquí? Toma el pollo, aquí ¿Cómo se entra, Flo? Vamos para... Hombre, a ver, si quiere... ah, sí, sí, sí para, Vale Está con escalera de madera ¿Y si es la cueva de Enderman? La zona de huesos Suena de huesos, mi madre, esto ya me suena a mí ¿Qué? Entra, entra Te cuida, oh. te cuida Porque son como tumbas ¿Qué es esto? Escucha, escucha, ¿tú escuchas un sonido? No Yo sí, mira, mira, al acercarme Mira, ¿me voy? Nada ¿Me acerco? Escucho una música Y no escucho ver? nada, Pero por qué tú escuchas todo y yo nada? Espérate, espérate No, ahora no, ahora No puedo, no, no podemos romper esto, la, la celda No ¿Pero esto es, es indestructible esto o cómo? No sé, pero... Le estoy dando, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te pegues. ¡Uh, uh qué me das, qué me das, tío! Perdón, perdón. Pues nada, aquí vamos, oh, no, no hay nada, sitio, ¿vale? Vamos a otro nada? sitio, vamos a otro sitio, vamos a otro sitio, porque... Cueva, tío, la cueva de Enderman, tío, y todo lleno de huesos abajo, tío. Chicos, dejar en que... la caja de comentarios, ¿vale? Que, que, que, no sé, alguna teoría, ¿vale?, sobre lo que está pasando, ¿vale? Hemos encontrado una cueva con un montón de huesos en la parte de abajo, obviamente... Y, y no sé, venga, seguimos, ¿eh? Ah, ¡Ah, mira, mira! ¿Qué hay una...? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hay una persona adentro? Pues escríbele, dile... ¿Mira? Mira, mira, ¿qué hacéis? Que a lo mejor sale y nos da pista. Pero mira, mira todos los animales que tiene, tú.